Leo Carola, ya está. Mire, está con nosotros Orlando, Orlando Nolasco y también Leo Carola, eh, con quien vamos a está conversar buena. en este momento. Leo, buenos días de nuevo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Bien, bien, amado. Buenos días. <ríe> Magníficamente. Buenos días Qué ya bueno. de manera formal, amado. Carolina, Yan Yan, Fulvio, Francis y nuestro colega Orlando Nolasco. Y a los comunitarios de aquí, del Distrito Municipal Aguasanta Santa del Yuna, a nuestros eh, amigos y compublanos del municipio de Villarriba, al país y al mundo que ven esta programación a través de las diferentes plataformas eh, eh, de las redes sociales. Eh, agradecido por la invitación y presto a escuchar Caramba, eh, Leo, cualquier, interrogante, cualquier interrogante. Cualquier eh, interrogante. Leo, mira, Leo ¿cómo este... están los caminos de Villarriba? Bueno, Julio, como nunca, como nunca. El municipio de Villarriba está. Conforme, está contento, está satisfecho, está de júbilo, porque los caminos del municipio de Villarriba están como nunca se habían visto en la historia del municipio de Villarriba. Si hacemos un sorteo en Villarriba, alcalde. Sale bien. ¿Cómo sale usted? Háganlo. <risa> Háganlo. 60%. Háganlo. Y la muestra es que nosotros. Ah, alcalde, en, no me reto, en el 16. En el 16. En el 16. De 22 mesas electorales que hay allá en el casco urbano del municipio de Villarriba, nosotros ganamos 20. Y en el 20, en el 20, en el 20 ahora, de 23, ganamos 23. Coge ahí, coge, coge ahí. Es decir, Ponte, porque vico está hecho el camino. Tocarme, y reventazón, salga falta los un, pajas, falta un, un pedacito, falta un pedacito como de, de 100 metros más o menos. Porque hay un puente que comunica a Loma Colorada lo con está. boca de Cebicos y ya se iniciaron los trabajos, gracias al director del INDRI, Olmedo Cava, quien asumió esa obra eh, a través del INDRI y se está construyendo ya. Lo vimos usted el pasado martes ahí, dirigiendo los trabajos en la carretera Villarriba-Arenoso. Háblenos no, no, de yo eso. Le digo esa obra es mía. Esa obra es mía. Esa obra, nosotros luchamos mucho para que se, se ejecutara porque realmente esa, esa importante vía estaba intransitable. Una pregunta, ¿cómo ahí. es la relación Cuidado. del del alcalde del municipio cabecera de Villarriba con los distritos municipales. Porque creo que le está faltando la comprensión de la gestión administrativa a los municipios en la unidad. Quizás el aguacate, Orlando está aquí a mi lado, no puede decir cómo está su comunidad, cómo está... Este primer año que él va digo, este es su segundo periodo. Segundo, segundo. Sí, porque yo estuve, yo Iván fui abogado de, de, de, sí. del distrito en sí. una ocasión. Y te juntos. Sí, en adelante. un caso que llevó nuestro amigo Roland, que sí está por ahí, saludo. Mira, pero quiero saber cuál es la relación que, es, que tiene un alcalde del municipio cabecera de Villarriba con lo del distrito, los distritos municipales. Orlando, bueno. Orlando días. pertenece a Arenos. Sí, buenos días. A, a, a Aguacate. Ah, aguacate, pero, pero pertenecer a nosotros, pero quiero saber la relación entre okay. las alcaldías. Pero, pero tú querías hacerme sí. esa pregunta sí. a mí, ¿verdad? Sí, sí. Como eh, titular del municipio de cabecera. Del municipio eh, y después ellos sí. tendrán la oportunidad sí. de eh, afirmarlo o negarlo, lo que nosotros, lo que nosotros Diga. digamos. Eh, la relación nuestra con los Diga. directores de las juntas distritales de nuestro municipio, que son cuatro, sí. es excelente. Mencionalo. Es excelente. ¿Pero cuáles son? Orlando Lelasco, que lo tenemos aquí. Jerónimo Paredes, que es mi jefe inmediato. Jerónimo. Papi Socio, que está por ahí. Papi Socio, sí, él, está... él, él, él nos la... dio la, la puerta, la llave del, de, del distrito. De, de aquí, de la reforma. Y está en la tarana Luis Fermín, Luis el Menor, que también nos llevamos excelentemente eh, con, con él. Con todos. Pero una muestra de ello es, nosotros tenemos camiones compactadores que los distritos no tienen. Y cuando se le presenta una problemática a Orlando, a Gerón, Gerón, por ejemplo, tiene una ambulancia, me la presta a mí. Yo le presto el carro fúnebre. Eh, si necesito un camión, se lo enviamos. Hoy, hoy, en la actualidad, a las taranas se le dañó el, el camioncito. Tiene una semana que se le dañó. Nosotros tenemos dos camiones compartadores y uno se lo enviamos a las a la taranas para que dé el servicio de recogida. Alcalde. Ya que usted dice que está, que le prestan a los distritos municipales. Pero el pueblo, también no prestan a El vosotros. pueblo de San Francisco me va a agradecer esta pregunta que le voy a hacer. Podrían prestarle algunos camiones para San Francisco de Macorís. Ay, Sherjan. A ver, Nosotros, Ay, qué sé. Nosotros tenemos... Atención, Siquio, tú tienes un enemigo aquí ah, al lado nada. mío. A la sí, derecha está. A la y a derecha de mí está. Vamos, Vamos a hablar con Orlando. Por favor, aquí móvil no Soluciones. Dámele el micrófono. Enfóquenlo. Habló feo. No Habló feo. Vamos a hablar con Orlando. Orlando, ¿cómo tú estás? Muy buenos días para todos.